Plazas, una de las eh, ceremonias que bastante se llevó a cabo acá en este lugar fueron el culto a los muertos. Muerto el gobernante Chimú, se le momificaba. ¿De qué forma? Tipo la misma necroxia de ley que nosotros hoy en día tenemos, le retiraban todos los órganos internos, toda la sangre en este caso. Lo bañaban con agua salada, lo envolvían en fardos funerarios y lo enterraban en forma fetal, pues ellos nacían hacia la otra vida. Luego de ser enterrado, el nuevo gobernante Chimú tenía la responsabilidad de ir con toda su gente y construir otro palacio. Y el palacio se quedaba abandonado. ¿A cargo de quién? A cargo de los chamanes o brujos. Y cada año lunar, es decir, cada 13 meses, venía y le rendía culto a su padre. ¿Por qué 13 meses? Porque ellos tenían, contaban solo 28 días del mes. Nosotros tenemos años solar, contamos 30 o 31 días. ¿sí? ¿Y de qué manera le rendía culto a su padre? lo sacaba desde su recinto funerario, es decir, desde su tumba en andas solteras Y en una... Tercera plaza es donde se iniciaba la ceremonia, el cual consistía en alistar totalmente a la momia Chimú para ser traído hasta esta plaza pública, que si ustedes se dan cuenta tiene cuatro ingresos orientados a los cuatro puntos cardinales, sur, norte, este y oeste. Por el lado sur ingresaron los nobles, los sacerdotes menores, músicos, danzantes, ofrendantes, personas que no pertenecían a la nobleza, pero que iban a participar dentro de la ceremonia, habrían hecho el ingreso por el lado este, hacia el fondo. En la parte central, ese escenario habría sido ofrendatorio, el lugar donde se colocaron todas las ofrendas religiosas. Señores, acá fue la gran fiesta, que habría durado toda una semana. Había bastante comida, bastante Luego, de hecho, el gobernante era llevado hacia la segunda plaza. En una segunda plaza, la ceremonia era estrictamente privada. Es más pequeña que esta plaza, pero era solo para los nobles, solo para el linaje, para el gobernante Chimú, la esposa y sus descendientes. Y luego fue llevado a una segunda, tercera plaza, que como dicen los historiadores, ahí se inicia y ahí se termina la ceremonia. Bien. Ahora, ¿qué decoraciones van a encontrar ustedes, plantas? líneas horizontales, las olas del mar, y en la parte inferior, las ardillas de algarrobo. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los tres elementos de la vida, tierra, agua y aire. Y en el lado norte, en forma de escalinata, esa iconografía es el símbolo de rango símbolo de poder. El poder que tenía la parte política, que fue la parte militarizada, que fue lo que gobernó acá en el imperio Chibú. El, el palacio de todas las hectáreas mencionadas, no todas han sido trabajadas. Solo se ha trabajado de las 11 hectáreas el 60%. El 40% sigue siendo zona intangible y de las 11 hectáreas no todas habrían estado techadas, solo ciertas partes del palacio. De esta plaza pública, la, el escenario central el es que habría estado techado. Bien, Grupo Trevo, tómense sus fotografías para el